Contesten lo más rápido que puedan, sin hacer trampa, ¿eh? ¿Están listos? Bueno, díganme el nombre de una herramienta y un color. Si dijeron martillo y rojo, regálenme un like.